Buenas, amigo instalador del aire acondicionado. Aquí Camilo Sebastián con otro video de Valor. Ya sabes que intento ayudarte a vender por Internet eh, todos los productos y servicios que están en climatización y aire acondicionado. Hoy eh, quiero hacer un video para ayudarte a que no te golpeen tanto desde fuera, a que el camino sea más corto, a que tu curva de aprendizaje sea menor y a que puedas llegar a un siguiente nivel eh, más rápido que lo que me tocó a mí en suerte. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me sentí engañado porque siempre pensé que eh, todo lo que en toda mi vida me habían dicho y el sistema me había trasladado como, como objeto de vida eh, era suficiente. Es decir, a mí me dijeron, vos este, aprende un oficio y una vez que lo tengas ya aprendido y tengas la acreditación nunca te va a faltar este, el trabajo y va a tener una vida tranquila. Y eso fue lo que hice. Eh, aprendí, hice la, la formación, tengo las acreditaciones como técnico en instalador de aire acondicionado. Y me encontré un día, hace 5 o 6 años, en que teniendo todo para, para poder trabajar, para poder dar un buen servicio, para poder atender a clientes que necesitan montar, estaba sin trabajo. Nadie me llamaba, nadie me, me pedía presupuestos. Y, y, y, y, y claro, esta situación me, me, me, me voló la cabeza, porque yo estaba pasando necesidad económica teniendo un título, teniendo una formación cualificada. Entonces, esta contradicción entre lo que te han dicho toda la vida, de decir, a aprender esto, que con esto te va a ir bien, versus la realidad que estaba pasando, eh, fue realmente brutal. Para mí, eh, la decepción... Y, la, y bueno, casi una depresión por la que pasé hasta que, hasta que decidí eh, o hasta que me di cuenta de, de que el problema estaba en que la formación profesional está muy bien, de hecho es indispensable para poder ejercer el oficio, pero no es suficiente. De ninguna manera es suficiente para que el mercado, para que los clientes se fijen en ti. ¿Y por qué no es suficiente? Porque además de tener las aptitudes técnicas para poder trabajar, tienes que tener otras aptitudes, otras aptitudes empresariales y sobre todo la de ventas y marketing vale es decir si eres instalador de acondicionado o médico o odontólogo o abogado lo que sea la formación que te dan en, los, en las universidades o en los oficios para ejercer como profesional está muy bien y son básicas para poder ejercerlo pero no es suficiente si no tienes una formación en ventas y marketing para poder exponer tu oferta de valor a los a los clientes, estás muerto, porque porque no, no, no tienes la capacidad de vender, no tienes la capacidad de poder, de poner en frente de tus clientes potenciales tu oferta de valor. Entonces, si no tienes esa capacidad, eres invisible, es que no existes para los clientes, directamente no, no detectan que estás ahí. Entonces, cuando yo caí en esto, dije, o, o, o me quedo aquí lamentándome sobre, sobre el mundo y lo mal que me informaron, o tomo acción, y aprendo lo que, haga, lo que haga falta para poner mi servicio frente a, a los clientes. Y ahí es donde di el paso y aprendí dos cosas fundamentales, que es la razón de este video, por eso lo estoy haciendo, que quiero que aprendas, pero que aprendas ya, porque si no estás muerto. Y esas dos cosas son las siguientes. Una, tienes que aprender a vender todo lo que tengas que vender Agarra YouTube, hay mil millones de videos gratuitos, decir cómo vender, técnicas de venta. Técnica, todo lo que tiene que ver con las objeciones, cómo hacerlo bien, qué, qué, cuáles cuál son los trucos, la forma profesional de, de, de, de vender. Es decir, es básico. Si no sabes vender, estás muerto. Y la segunda cosa es el marketing, o digamos, la forma de, de atraer gente para poder exponer, digamos, tu proceso de venta. Es decir, el marketing es exponer, por ejemplo, en redes sociales, tu oferta de valor. ¿Vale? Es decir, eh, dominar la herramienta publicitaria del Facebook o del Instagram para que vean tus anuncios y poder vender, tomar contacto con el cliente y vender, ¿vale? Entonces, esto que te estoy diciendo en este video es clave, es absolutamente clave para que te des cuenta de que eh, tu negocio no está creciendo o está demorando en pasar a un siguiente nivel porque no estás dominando estas dos cosas principalmente, que es las ventas y el marketing, ¿Vale? A partir de allí, si tú dominas estos dos conceptos, ya luego vas avanzando más en otros temas más empresariales, como puede ser la contabilidad, los recursos humanos, eh, la gestión de pagos financiero, etcétera, etcétera. Hay que aprender de todo en esta vida. Pero sobre todo, sobre todo lo que va a marcar la diferencia entre ser eh, un profesional eh, que no tiene un crecimiento importante, que no puede vender todo lo que quisiera, y un profesional del aire acondicionado que tiene clientes cada día, que tiene servicio, que tiene salvo el negocio, que no tienes problemas en pagar tu factura, que te vas de vacaciones, que puedes elegir los clientes, puedes elegir los precios, está en dominar, sobre todo, las ventas y el marketing asociado a ya tu saber hacer como técnico. ¿Vale? Muy importante este concepto, quiero que lo tengas clarísimo porque es lo que va a marcar un antes y un después, en tu, en tu profesión. Si no estás teniendo suficientes clientes o estás teniendo una irregularidad porque hoy tengo uno y ya no sé cuándo volveré a tener otro, es porque no estás aplicando un sistema de marketing y ventas correcto y tienes que enfocarte en eso. Entonces, nada más quería eh, trasladar este concepto porque se me vino ahora a la cabeza, me lo están consultando los compañeros en el canal, en Facebook y dije lo grabo ahora mismo este video, lo paso. Para que, lo, para que se lo graben en la cabeza y se pongan las pilas para tener todos estos conceptos ya este, de la mano. No los robo más, un minuto más, este, les dejo un saludo grande, quiero que me dejen los comentarios, preguntas y lo que quieran. Este canal es para ustedes, para ayudarlos. Y esto que les digo les va a ahorrar muchísimo tiempo y dolor de cabeza para crecer el negocio. Les dejo un saludo grande y espero sus comentarios. Hasta luego.